Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo más, a otra entrevista y vamos a entrevistar a una persona muy, muy especial, una persona que sin tener el producto creado ya voy al grano facturó más de 40.000 mil euros. a Dani, qué loco es esto? Pues quédate aquí para que lo veas todo al más mínimo detalle. Te recuerdo que estos son una serie de, test de, de, de entrevistas que voy a hacer o directos previos a la masterclass del domingo, día 12 de marzo. Ya no queda nada, absolutamente nada, esto ya está aquí. Donde aprenderás literalmente el paso a paso para crear tu negocio en este 2023. Y da igual que partas desde el más absoluto cero, que no tengas una idea de negocio o que ni siquiera sepas por dónde empezar. ¿Por qué? Porque te lo voy a enseñar todo pasito a pasito para que puedas aplicarlo. Y un poco por eso también hago este tipo de eh, entrevistas diarias. Para que veas que es posible. Porque si yo te hablo de, de, de gente que factura 40.000 euros en 7 días, dices, joder, esto no es posible. O 90.000... No es posible. Entonces, por eso traigo este tipo de personas. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedes taparte los ojos y decir que no existe. ¿Por qué? Porque lo estás viendo ahí, la, la, la oportunidad está real. Y sé que es... Algo que quizás, pues muy poca gente se atreve a hacer, ¿no? A traer gente y enseñarte en pleno directo. Hablar de números, de cifras, cuánto generan con su negocio. Algo importante que me estáis preguntando mucho, si ya aprovecho mientras entra, entra esta persona, no va a haber, o, o no sé si va a haber una repetición, ¿vale? No sé si va a haber una repetición. No puedo garantizar que la haya. Por eso mismo sé que hay gente que, que, que ha cancelado vuelos, que ha dejado su tra o sea, que ha hecho auténticas locuras por estar ahí. Yo de hecho estoy haciendo auténticas locuras por, por, por estar ahí, por, joder, por al final compartir este conocimiento que es aquello que me hace feliz. El otro día lo lo hablaba ¿no? con, con, con un amigo y decía, joder tío, hay un punto en la vida macho. Estamos tomando, tomando tomando un café, yo mi café late, que me encanta, con, con una buena capa de, de, de, de leche. Y estaba tomándose un, un, un espresso, ¿no? Y le decía, hay un punto en la vida, tío donde quizás por lo que comienzas ya no es lo que te mueve. Porque yo me acuerdo en el año 2020, cuando estaba empezando mi, mi negocio, online que no sabía ni por dónde empezar, ni, ni no tenía ni una idea de producto, que lo que me, me movía era el dinero. Buscaba dinero, ¿para qué? Para hacer algo que me hiciese más feliz Y poder dejar mi trabajo del que estaba asqueado Todos los días en piloto automático Yendo al trabajo de, de, de Mi casa al trabajo Mi casa al trabajo Y más ni me lo agradecían Y en ese momento lo que me movía era el dinero Ganar más dinero me hacía más feliz Pero hay un punto Le decía yo a, a Pablo Donde ya más dinero no te hace más feliz y entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que te hace feliz? Digo, lo que me hace feliz es poder ayudar a otros a lograr sus sueños. Joder, que yo la primera vez que, que, que he llorado con un negocio online es con las ventas de mis alumnos. Ahora, por ejemplo, David está de lanzamiento, me acaba de escribir hace nada, que ya te, ya, bueno, te traerá David dentro de poco. Y me dice, Dani, estoy a punto de lograr los 10.000 primeros euros. Digo, madre mía, qué locura. Si es que David era un tío que no tenía ni puñetera idea de negocio. Que no sabía ni por dónde empezar. Y que alguien así, gracias a haber aprendido la metodología, el paso a paso, esté a punto de lograr los primeros 10.000 euros con su negocio, para mí eso dice mucho. Y eso es lo que me hace feliz, de verdad. Poquito a poquito... Ya está por aquí Ruth, así que nada, vamos a hacer una pequeña entrevistilla, una charla. Yo estoy aquí con mi cafelito ya preparado, aquí es un pelín tarde, son las 7 y media de la tarde. Pero bueno, no hay excusas, basta ya de excusas, basta ya de excusas. Así que vamos para ya. Te acabo de aceptar. ¿Qué tal el viaje? Vamos a hablar si queréis después del, del viaje. Por aquí Hola. Está Ruth. ¿Cómo estás? Pues ya mejor... Pero, madre mía, estos días en Londres con una fiebre... ¡Ay, Dios mío! Sí, joder, te viste que estabas, estabas un poquito malita, ¿no? Sí, ¿y tú qué tal? Bien, bueno, eh, ya te puedes imaginar, estamos aquí con, con todo el tema de la Masterclass, así que hasta arriba. <risa> madre mía, eso sí que es ser nómada, ¿eh? Pero, pero muy fe es lo que he hablado antes, pero muy feliz, la verdad. O sea, al final hacen auténticas locuras, o sea, estoy aquí literalmente de noche, me están comiendo los mosquitos... Pero, pero es eso, basta ya lo que decía antes, no basta ya de excusas, basta ya de ay, es que no soy suficiente, ay, es que no soy... Basta ya de eso. Total, total. Bueno, para la gente que no te conozca, eh, que ahora te verá así malita, que súper guapa con tu pelito y tal, ¿quién, qué, qué, qué, ¿qué es lo que hace Ruth? A ver, ¿quién es? Bueno, pues yo soy, como, como yo digo, una chica normal y corriente, que estaba harta de su trabajo convencional, que, que era súper aplicada, súper trabajadora, pero sabía que no estaba dando mi 100% eh, en, un, en un puesto en el que trabajaba mucho y compraba siempre lo mismo. Así que bueno, eh, tomé la decisión de emprender y a día de hoy pues se puede decir que tengo mi academia online de formación donde enseño a emprendedoras a vender más. Ese es el foco, a través de las redes sociales. Vale. Y ahora habrá mucha gente porque, bueno, ya, ya he hablado de números, o sea, y para la gente, y es algo que me gusta hablar, ¿no? Has facturado más de 40.000 euros. Sí, ya está. Y ya, la <risa> gente que se está echando no, no, no, la gente que se está echando las manos a la cabeza, yo quiero que expliques y, y que lo digas de verdad y como eres tú de todo corazón, joder, ¿cómo pasaste de estar, pues como decías, ¿no? Quizás en un trabajo convencional, en un trabajo, pues quizás el día a día con un horario fijo que no te gustaba a, a llegar, porque joder, además eres súper, súper joven, si quieres después decir la edad, y facturar 40.000 euros y no en, en dos años ni en tres, en, en, en días. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, eh, yo creo que el primer paso, Dani, es el que más cuesta y es el que nos ha pasado bueno. a todos. Es el primer paso de, eh, lo primero es darte cuenta de que estás en piloto automático y que mereces algo más. Yo creo que la vida nos da lo que creemos que nos merecemos y cuando estamos en ese punto... Es que hay algo dentro de nosotros en, en, que hace que, que no demos ese paso, ¿no? Una vez tú aceptas que hay más oportunidades, eh, no sé, llámese un Dani, que le ves por Instagram y dices, joder, pero este tío está haciendo otra cosa diferente y este otra, y este otra. Lo analizas y empiezas con el, ¿y si? ¿Te imaginas que lo hago? Y me sale bien, ¿no? Esos eran mis primeros pensamientos, pero llenos de dudas, llenos de miedo... Eh, en fin, no, no me voy a alargar con esto que todos sufrimos, ¿no? Pero luego una vez yo decidí que realmente hasta aquí, es decir, ya cuando... Tu, tu mente lo sabe, el corazón avisa, te, te, te entran migrañas, ¿no? Quieres levantarte para ir al trabajo, estás en el trabajo y te encuentras mal, te encuentras irascible, eh, estás en un punto en el que ya hasta los compañeros dices, madre mía, yo no me veo como, como esta tía, ¿no? Eh, aquí todos los días y, y vas elevando ese nivel de conciencia, es... Eh, ver qué posibilidades tienes ¿no? En mi caso es, eh, siempre lo digo eh, Una formación Una formación donde conozco a Dani Donde conozco a Tomás Y veo que son emprendedores Y me sacan varios pasitos Y yo era como absorber como una esponja Qué estaban haciendo ellos eh, Qué formaciones yo podía hacer Para estar ahí Y al principio no quería dar un paso a ciegas O sea, lo quería todo un mascadito Yo soy de las que necesita formación Tomás, por ejemplo, es de los que se da la hostia en venta cosas nuevas. Yo es como, dame lo ¿qué te ha funcionado a ti? Que yo lo voy a replicar exactamente. Y ahí es cuando empecé a tener resultados en tu oficina, ese primer eh, venta a través de historias de Instagram, pero, pero fue eso. Porque, joder, porque como dices, o sea, todo, todo empieza con un primer paso. Es decir, ahora, por ejemplo, no sé, yo, la gente que está aquí, piensa en, en, en la persona a la que sigues en Instagram que puede tener millones de seguidores, esa gente empezó un día teniendo cero teniendo nada, teniendo que crearse la cuenta de cero, y lo mismo pasa aquí es decir, aquello que ves quizás muy lejano el, el pues no sé, dejar mi trabajo crear que, poder crear un negocio online ¿no? todo empieza con un primer paso y la gran mayoría, o sea, personas que se han registrado la masterclass, ya han dado ese primer paso 100% ya han dado ese, ese, ese primer pasito porque hay una frase que me gusta mucho y es una milla de mil pasos empieza con un primer paso Total, total. Vale, entonces tú das ese primer paso, pero ¿cómo de ahí? O sea, ¿qué es, ¿qué es aquello que te hace realmente? Joder, pues si no tienes una idea de producto, tampoco tienes, digamos, eres súper joven, no tienes una carrera súper universal. ¿cómo pasas a, a facturar 40.000 euros? A ver, eh, realmente... En ocasiones a mí a día de hoy pues me citan para entrevistas, para eventos presenciales uh -huh. y yo con muchísimo respeto tengo 25 años. Igual hay gente que me saca 20 años de trayectoria y Dani a mí a priori al principio me daba mucha vergüenza. Bueno, ¿quién es un Montoya? Siempre me hacía chiquitita, ¿no? Porque eh, frente a personas con tanta trayectoria... Y a día de hoy realmente no lo veo como un hándicap, sino como todo un logro y admiración, porque no hace falta llevar 20 años en un negocio para tener resultados. Y desde aquí, si eres joven, si crees que ya es demasiado tarde, déjame decirte que eh, para nada. Lo único que importa es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que duermas tranquila por las noches y ya está. Eh, ¿Cómo hice de no tener ni idea de por dónde emprender a tener estos resultados, no? Eh, lo primero es un proceso de autoconocimiento, de hacerte muchas preguntas de qué es lo que se me da bien, qué experiencia tengo, qué podría monetizar realmente mis amigas, mi familia, qué, qué, qué consejos me están pidiendo. En este caso eh, yo sabía que quería dedicarme a las redes sociales, pero me daba muchísima vergüenza. Y lo que tenía claro es que quería ayudar a las personas. Pero no quería ser influencer, no quería hacer colaboraciones con marcas ni todo esto, sino quería, por ejemplo, eh, yo era maquilladora, hacer mis cursos de maquillaje. Pronto me di cuenta, empezando en las redes sociales, que crecí bastante y las emprendedoras me decían, oye Ruth, ¿cómo hago para tener más visitas en mi negocio? Eh, yo quiero esto que has logrado tú, ¿no? Y, y ahí abrimos la Academia. Y es cuando yo decía, pero Dani, pero es que lo que sé yo ya lo sabe mucha gente. Y Dani me decía, no, lo que tú sabes no, lo sabrá mucha gente, pero hay otra que no tiene ni idea. Y es a esas personas a las que hay que ayudar. Entonces, algo que Dani siempre me dijo es que no me fije en ayudar a mis referentes, ¿no? Obviamente que hay gente mejor que yo, que hay gente que lleva 20 años en la profesión, pero habrá gente que quiera dar esos primeros pasos que yo ya tenía. Así que lo primero fue, Dani, eh, descubrir qué es lo que se me daba bien, por qué estaban dispuestos a pagarme esa gente y, uh -huh. y pensar que cinturones hay muchos. Hay maestros de cinturón negro, pero también hay maestro de cinturón blanco y se necesitan todos ellos para empezar. Entonces, eso, eso, es, eso es muy bueno porque hay mucha gente, y sobre todo cuando, cuando comienzas a emprender, y no sé si habrá gente que se siente identificada, pero que dicen, joder, si es que, no sé, me quiero dedicar al sector de desarrollo personal, pero ya hay mucha gente haciendo eso. O me quiero dedicar al sector del fitness, pero hay mucha gente haciendo eso. Al sector de la astrología, pero hay mucha gente haciendo eso. Y al final es un poco lo que tú dices, es decir, sí, hay mucha gente haciendo eso, pero también hay mucha gente que necesita, joder. Si es que el mayor ejemplo lo tenemos con Apple. ¿Cuántos teléfonos móviles hay? ¡Miles y millones! Y se siguen produciendo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo gente que los necesita. Y algo aquí, y esto lo compartí ayer, creo, en el, en, en el preguntas y respuestas que estoy compartiendo básicamente todos los días en, en Instagram, algo clave, y creo que aquí estarás de acuerdo, es, joder, si quieres, puede haber millones de personas en, en, en, en un sector, pero si quieres hacer algo si quieres ser diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Cuántos psicólogos, cuántos psicólogos puede haber? No sé, miles ¿Decenas de miles en, en España? ¿Cuántos? No sé. Ahora bien, ¿cuántos psicólogos que enseñen a otros psicólogos a crear su terapia online? ¿Uno? ¿Dos? Y uno de ellos es David. Y el tío venía a dedicarse a intercambiar tiempo por dinero, tenía su, su, su, su techo de cristal, decía, joder, tío, si es que me hace muy feliz dar terapias como psicólogo, me encanta. Es por lo que estudié y me encanta dar terapia como psicólogo. Pero tengo un techo, tío. No puedo seguir creciendo. Eso me pasa entonces, a mí con el PT. Claro, y entonces el tío, el año pasado, gracias a los lanzamientos, ha cerrado su año con más de 100.000 euros y me dice, joder, Dani, si es que en un año, tío, en un año, es algo más que en toda mi carrera de psicólogo. Y además he estado viajando y además me he mudado con mi pareja. Entonces, es ahí, es ahí un poco donde, donde voy. Comparte si quieres un poquito tu, tu, tu experiencia, porque creo que también te pasó ahí algo, algo similar. Ajá. Pues como dice Dani, al principio, eh, claro, decimos, guau, wow, qué bien, ¿no? Ya estoy emprendiendo, como es el caso de David, bueno, él es psicólogo, yo en mi caso eh, <coughs> inicié hace como cuatro años, y ya va a hacer madre mía, eh, estas asesorías, consultorías de mentorías para emprendedoras que quisieran más visibilidad en redes sociales. ¿Qué sucedía? Que yo estaba feliz, estaba contenta, porque ya tenía clientas, ya dejé mi otro trabajo... Y ahora me di cuenta de que, oye Dani, no tengo tiempo, <risa> es que no tengo tiempo, se me escapan los clientes, están interesadas, pero eh, llega un punto en el que estoy muchísimas horas enseñando exactamente lo mismo a todas y ahí es cuando se nos ocurrió la idea de crear una academia, de crear una academia en la que, bueno, pues parte es formación, es igual para todas y luego, esa, esa es la base, ¿no? Y luego están las dudas, las preguntas más personales. academia? Una academia que habrá gente, habrá gente, perdona que te interrumpa, ¿eh? una academia que es al final un producto online, ¿no? 100%, exacto. Vale. Yo me conecto, eh, clase en directo y, y ahí estoy con, con mis clientas. Incluso eh, tengo otro producto digital online en el que no estoy yo. o sea Es un producto vale. grabado y no estoy yo. Y no requiere de mi tiempo. Claro, eso al principio iba, era una locura, era una locura. Porque es cambiar... Una hora de mi tiempo, o dos que suelen durar las sesiones con las preguntas y respuestas, por lo que yo hacía repetidamente todos los días a todas horas. Entonces ahí fue como, vale, hasta luego. O sea, da igual eh, el, el tiempo, ¿no? Esas dos horas que yo esté, que da igual si es para 13, 40 o, o para las que seamos. Y ahí es donde realmente se nota la rentabilidad, que no se puede hacer eh, en un lugar físico, ¿no? Como tal... El que sea digital puede facilitar que la clienta se conecte desde su casa, se organice y, y es que es increíble. Sí, al final, joder, lo que tiene el mundo digital es que no tiene barreras. O sea, tanto para, para la gente que lo consume, yo también, a día de consumo todo online. O sea, consumo todo online. ¿Por qué? Porque online, pues, no sé, por ejemplo, si quieres, es que te puedo poner mil ejemplos, pero si quieres hacer cualquier cosa, ibas a, un, a, a algo, por ejemplo, el otro día, te pongo el ejemplo, esto es muy bueno, estaba, estaba en, en Nepal y ya sabes que soy adicto al café, o sea, me encanta el café latte. Entonces entro a un centro comercial, tenía tres plantas y en la segunda planta había algo que ponía café latte barista y digo, hostia, ahí voy. Digo, café latte barista, tengo que ir para allá, llevo como dos semanas sin probar un buen café, voy para allá. Entro por la puerta y hay como cuatro mesas, más o menos, y hay seis, siete niños eh, nepalíes con sonrisitas así, con los ojos chingados Entonces, eh, como puedo, les explico, les digo, coffee. Y me dice, no, coffee arriba. Entonces, me asoma así y veo que arriba eh, es una cafetería. Y le digo, no, yo aprender café porque yo gustar. Y entonces me dice, ah, espera. Me da el teléfono del bueno, El que sería el mejor barista de Nepal, para, para que te hagas una idea. Le llamo y le digo, tío. Quiero tomar una clase privada contigo. Da igual lo que cueste. Quiero tomar una clase privada contigo. Me dice, venga, pues nos vemos a... No, no, nos vemos a las seis. Eran las dos de la tarde. Digo, perfecto. Me quedo en el, en el, en el, en el centro comercial trabajando. Al final es un poco lo bueno de los negocios online, ¿no? Que, que oye, pues te pillan de te pille, puedes, puedes currar igual. Y a las seis nos vemos. Bueno, joder, pues puedo decir que, que, que ese día cumplí un sueño porque aprendí que... Parecía una tontería, pero aprendí a hacer un corazoncito en el café. No, no. Pero, pero claro pero aprendí a hacer un corazoncito en el café pero entonces yo lo que tú imagínate para, para, para que veas como yo veo es joder si este tío hubiese tenido un producto online primero me hubiese cobrado más segundo no se hubiese ni tenido que mover de casa y tercero los dos estaríamos más felices Él porque gana más pasta y yo porque puedo verlo cuantas veces quiero total entonces hay mucha gente, hay mucha gente que, que lo que le ocurre es esto que dice Ay Dani, es que no tengo una idea para mi negocio, no sé, no tengo ideas para mi negocio. Y es una pregunta errónea, ¿por qué? Porque esto que tienes aquí, lo que has aprendido durante tu vida, no te va a llevar a donde quieres ir, porque para ir de Madrid a Valencia, si tu destino es Valencia, no, no puedes estar centrado en eh, Valencia, vengo, voy a, ir a Valencia y voy a ir a la playa. <risa> Primero asegúrate de tener un buen vehículo. Tío, yo a día de hoy, y supongo que te pasará, yo no paro de ver oportunidades por todos los sitios, oportunidades de negocio. Total, ¿Por qué? Total, total. Porque tienes, claro, tienes esto ya amoldado. Yo en mi caso, por ejemplo, el tema de los lanzamientos. Yo, yo veo acá, digo, joder, a este lo puedo lanzar. Joder, si ¿sí estaría esto, joder, si ¿sí estaría esto, otro. No paro de ver oportunidades. No paro de ver ideas. ¿Por qué? Porque está aquí. Total. Yo llego a un punto, Dani, en el que con nuestros amigos, con Pablo que quedamos el otro día, digo... No descanso. Y, y encima me meto yo esta presión sola porque, eh, claro, bueno, eh, ahora con los fotógrafos, ¿vale? Con el equipo de Diego, de Alberto, yo pienso, vale, ellos me sacan las fotos a mí, pero ¿cuánta gente hay que no sabe hacer fotos? Y si esto estuviera en un curso, <risa> se, se forrarían literalmente. Pero ya no solo como fotógrafos profesionales, sino ¿cuántos novios hay? Que le piden eh, sus novias fotos y el novio te deja hecha un cuadro. O sea, que dices, Dios mío, qué horror. Pues hay tanto nicho de mercado con cualquier cosa que llega a un punto en el que, hasta con los amigos, no descanso. No descanso, como, y si hiciera esto, y si hiciera lo otro. Pero sí. bueno. Por eso, yo, o sea, yo lo tengo claro, eh, que, que, que es que, aunque estuviese viviendo 150 años, es que no dejaría de ver oportunidades. Total. Total, total. Porque quien aprende. Quien aprende no pasa hambre. Dicho esto, que la gente estará aquí. A ver, Ruth, ¿cómo, cómo has conseguido facturar más de 40.000 euros? No se, no se enrolles. Cómo, ¿Cómo una chica de, de menos de 30 años ha conseguido facturar 30 euros. Eh, 40, más de 40.000 euros? Perdón. Pues mira, eh, el año pasado, bueno, el eh, año pasado más un mes, fueron 100.000 euros, así, poquito, ¿no? Suavecito, viajando por todo el... Bueno, no todo el mundo, pero por, por muchas ciudades que yo tenía ahí en, en el mapa. Y... Eh, claro, yo tengo un amigo, no sé si le conoceréis, que se llama Dani, y entonces yo estaba vigilándole y yo decía, madre mía, ¿pero qué es esto de la publicidad, de los lanzamientos, de los lanzamientos? Y cómo es que, que me tenía el rumrum, ¿sabes? Porque yo lo mío lo he hecho facturando ventas de forma orgánica por redes sociales, pero eh, este año, eh, dentro de mis objetivos, no era facturar eh, 100.000 euros de nuevo, era, vamos, el primer mes facturar la mitad, o sea, 50.000 el primer mes de enero, ¿no? Entonces yo dije, vale, esto está perfecto. Si sí, a mí me encanta cerrar ventas, es lo mejor que se me da. Y Dani hace lanzamientos, tío, es perfecto, que me ayude. <risa> Así que se resume en, eh, por supuesto, la estructura de lanzamientos de Dani, porque yo creía, creía que hacía lanzamientos... Y toda la, la estructura que tiene Dani es como, vale, lo bueno es que lo haces una vez, ha salido bien, pues eso, eh, 48.000, hemos facturado. Eh, pero, joder, esto lo puedo repetir en el tiempo. entonces eh... Pero vamos, vamos, o sea, vamos a explicarlo porque igual la gente que está viendo aquí, y, y esto sí que quiero dejar algo claro, eh, sobre todo para gente del chat y todo, y, y hago aquí una aclaración, es, esto no es dinero fácil. Vale. Ah, esto no, claro. no es, nada de eso. Que la gente se piensa que esto es darle un botón y, y, no. y, y ganar eso, 40.000 o 50.000 euros. O sea, tú, tú llegaste a facturar 48.000 euros en, en pues decir, los días, no creo que yo no llego ni a una semana y si se tenés el producto creado, pero tú puedes dar fe de ello, que esto no es dinero fácil, que esto no es nada de, de no sé, cosas extrañas que no paro de ver publicidad de, de, de gana de, de dinero de, de la noche a la mañana y, <risas> y montate mont, y en barco y vete a Miami. No, No, no, no. Eh, además, eh, yo creo que tanto Dani como yo en este sentido somos súper exigentes, personas súper comprometidas y que los dos entendemos que realmente que nuestro éxito realmente eh, es de como un cúmulo, ¿no? De, de echar en un cazo la olla para cocinar. Mmm, vale, sí, el, el método de, de los lanzamientos te dan la receta, te dan los ingredientes. Pero tú tienes que cocinar, que en este caso era yo la persona que cocinaba con su ayuda, pero digamos que lo que hace eh, Dani con su agencia es ser ese guía con ese mapa. Entonces tú tienes un calendario donde vas haciendo eh, la ruta, ¿no? Hay mucho trabajo, sobre todo trabajo de tener claridad. Yo siempre digo que eh, claridad es poder para vender. No va a lograrlo una persona que tenga dudas, empezando por sí misma, de, ay, no sé si te podría ayudar, si sí, si no. O sea, hay que estar convencido y realmente obtener esa formación que te avale o esa experiencia y esos resultados donde tú eres ejemplo de lo que vas a enseñar. Porque también me encuentro con muchas personas que desean tener mis resultados en este caso, pero que no están dispuestas a pagar el precio que realmente Hace falta para conseguirlo. Entonces, eh, digamos que yo durante este tiempo he estado formándome, he tenido pues, diferentes productos digitales y que al lanzar al mercado este era como algo que teníamos muy, muy, muy claro y la certeza de que todo iba con un hilo conductor. Es decir, tu confianza, eh, no dudas, no dudas. Yo cuando estaba ahí haciendo el taller era como... Eh, que entre quien quiera, pero es que quien no se va a arrepentir, o sea, no salgo yo perdiendo y al final eso lo demuestras en el cliente. Luego autoconfianza también en la estructura, en todo el sistema, en todo el producto que tú tengas. Una cosa es en ti, que hay gente que falla ahí, incluso teniendo un producto extraordinario. Y luego hay gente que vende paja y que vende mierda y eso se cae por sí solo. Y, y lo siento, pero es verdad. Entonces se tiene que dar como una serie de circunstancias para entender que hay mucho trabajo detrás que realmente no es solo tener eh, un producto brillante y se va a vender solo, sino que tienes que dominar también eh, la comunicación, también tienes que dominar eh, cuáles son las objeciones que tendría mi cliente ideal para no comprarme, qué le sucede por la cabeza, cómo puedo llegar yo a esas personas, eh, si puedo hacerlo yo solo, si tengo que hacerlo con, con una agencia como es la de Dani, si necesito realmente seguir formándome en psicología, si soy psicólogo o quizás voy a tener que eh, echarle horas también a la hora de la venta. Entonces eh, es para mí sencillo si sabes cómo, pero no es fácil, no es fácil. No, no es fácil, pero bueno, sí si, si es, si es posible, eh, eh, poder. Creo que, que no, o sea, por eso un poco lo, lo decía al principio, no, no paro de poner estas entrevistas porque es que una vez que lo ves, una vez que ves a alguien, gente como tú, no, por ejemplo, facturando más de 40.000 mil euros en, en menos de una semana. Eh, tengo, no sé, si vas a mi canal de YouTube, te puedes aburrir, o sea, puedes aburrirte de, de, de gente. Entonces, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Pero yo subo eso justamente por, por, por lo contrario, es decir, porque no quiero que se malinterprete que esto es dinero. ¿Aquí hay que trabajar? O sea, esto es, lleva, lleva trabajo, ahora bien, es un paso a paso que si lo sigues es inevitable que no salga bien. ¿Sabes una cosa? Y aquí me voy a mojar. No todos los alumnos del incubador de lanzamientos... Cuando hablo de alumnos es personas que entran y pagan. Que le el lanzamiento. Es el programa que abriremos el, el, el domingo día 12. ¿no? Que preguntan por aquí. Dani, cuenta, ¿cuánto cuesta la masterclass? La masterclass es 100% gratis y 100% online. ¿Vale? No tienes nada... Mira, acaba de entrar una venta de 106 eh, dólares. Ahora, ahora lo voy a publicar para, para que veáis mientras estaba en directo. Pero bueno. La masterclass del día 12 es 100% gratis y 100% online. Ahí vais a aprender el paso a paso literalmente, el, el vale, ¿cómo paso? de no tener una idea de negocio, de no saber cómo empezar a crear mi negocio online en este 2023, gratis y online, al finalizar la masterclass, daré la oportunidad por primera vez este año de acceder a la incubadora de lanzamientos ¿vale? que es el programa formativo esto es algo voluntario además, no, también, para poder entrar tienes que pasar un, fil un filtro de preselección pero bueno, eso ya lo hablaremos el día 12 donde voy es no todas las personas, y ahí supongo que a ti también te pasará, que entran a la incubadora de lanzamientos, tienen resultados. No todos los alumnos. Y dirás, Dani, ¿gente que ha pagado? ¿Que ha pagado dinero? ¿No, ¿No consigue resultados? Sí. A pesar de haber incluso garantías muy locas, te las diré el domingo 12, donde si no consigues facturar dinero, se te devuelve el dinero y hay gente que no consigue resultados. ¿Cómo es posible? Porque hay gente que no lo quiere de verdad. 100%. Fíjate hay gente que, que hacemos... dice quererlo. Exacto. En la entrevista lo que lo que hacemos, supongo que Dani lo haces igual porque también me has enseñado, es calificar qué personas eh, tienen esas capacidades, esas personas que tienen esas cualidades que pueden hacer que tenga éxito. Porque al final nuestro éxito, el de Dani y el mío, también parte de los resultados de nuestros alumnos. Pero hay gente que a pesar de tener grandes capacidades comunicativas, eh, capacidad de inversión superior al resto, eh, no trabaja y a mí esto me pone negra. O sea, es como, te damos todas las herramientas. Pero a pesar de eso, yo estoy ahora en ese proceso de aceptar que hay gente que no lo quiere. Que se cree que pagando la formación es una varita mágica donde va a tener resultados, pero que no da palo al agua. Total, total. Nosotros algo que, que, bueno, lo comparto aquí un poco así, sin que nadie nos escuche, algo que hicimos y que nos está funcionando muy bien es eh, damos... Esto es una puñetera locura. Eh, por eso también filtramos a la gente. Damos soporte 24-7 de lunes a domingo. Total. ¿Qué ha, que ha, que ha hecho esto? Dar soporte de lunes a domingo nos dimos cuenta de que la gente fracasa... O sea, que la gente no llegaba hasta el final No, no por el contenido ¿Cómo era posible? No? Yo la pregunta que me dices es, ¿Cómo es posible que haya gente Con el mismo contenido? Gente que llega hasta el final Que, que, que crea su negocio online Gente como David, por ejemplo Que facture casi los 10.000 O Eva, que en, en, en su primer lanzamiento Facturó 10.000 O Karina, por ejemplo, en su primer lanzamiento 1.500 sin aparecer a cámara ¿Cómo es posible que esta gente Tenga resultados Y otra gente no? Si tienen lo mismo y entonces, lo que me di cuenta es no es un problema de conocimiento. Es un problema de compromiso. 100%. No están comprometidos. ¿Y entonces qué fue lo que hicimos? Pusimos soporte y es una locura, de lunes a domingo. 24-7. ¿Y entonces qué pasó? que Empezamos a conseguir testimonios y casos de éxito a punta pala. Gente que no tenía ni idea de negocio, ni idea de marketing digital creando su negocio, haciendo sus primeros lanzamientos, generando pasta, cambiando su vida. ¿Por qué? Porque crecimos esa parte de soporte. Todo esto lo tenemos en historias destacadas, puedes echarlo ahí un vistazo y pasar historias de gente que no tiene ni idea y tiene sus primeras ventas con su negocio online, en el canal de YouTube también, todo documentado. Y dirás, Dani, ¿por qué documentas todo? Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Sí. Una vez que ves ahí las pruebas, ahí, ahí, como estoy haciendo ahora, ya no puedes decir que no existe, ya no puedes decir que ¡ay, qué pena que no estuve ahí en ese momento para aprovechar! Ya no puedes hacer eso. ¿Puedes taparte los ojos, los oídos y continuar como si nada? Sí. Pero ya es responsabilidad tuya. Ya cae en ti. Ya no puedes decir, nadie me lo dijo o no me enteré de esto. Total. Y luego pasa también, Dani, eh, a mí me encanta, me encanta mojarme. Y es que soy así. ¿Sabes qué pasa? Que gente que hace lo que tú haces y lo que yo hago, hay muchas. Es decir, agencias de, de lanzamientos, cada vez hay más. Personas que te enseñan a vender, cada vez hay más. Pero... Yo siempre digo que no con todo el mundo conectas tu energía. Entonces, no es lo mismo eh, tener a un Dani que te está ayudando, que te está enseñando, o a una Ruth de... Bueno, pues personas que al final a priori has conectado eh, y por lo que sea no has dado el paso a que nosotros cerremos nuestras plazas o lo que sea, porque obviamente no, no las tenemos siempre abiertas, ¿no? Pero eso pasa mucho. Y que la persona ya sabe que lo quiere hacer pero le toca formarse con alguien con quien no conecta tanto. Y esto ha pasado. Luego han vuelto clientas de, eh, efectivamente, yo necesitaba esto, pero cerraste las plazas y lo hice con otra persona y mi experiencia es pésima. Porque no es solo el producto que sea bueno, sino tener la garantía de, de, de una persona buena con la que conectas, que dices, joder, es que sé que lo va a dar todo por mi éxito. Es que sé que esta persona ha estado en mi lugar. Porque me sé la historia de Dani... Y es como, empatizo 100% y me siento súper identificada. Y por eso yo también te elegí a ti, además, de que somos súper amigos, ¿no? No es lo mismo una persona que, pues, me saque 20 años, tenga 41 <ríe> y tenga un total conocimiento de, de lo que hace, pero que su experiencia no encaje con la mía, a saber que yo dije, joder, cuando conocí a Dani, él también estaba en un trabajo de mierda, que no le gustaba nada, que se sentía también súper perdido al principio. Y es como que sabes que te va a comprender 100% en este proceso. Total, yo y también creo que al final no es cuestión de edad, o sea, de hecho la incubadora y la gran mayoría de la gente son gente, eso, entre 30 y, y 50 años. Al final es cuestión de, de dolores o de puntos en común, al final es, sí. es sentirse esa abeja negra, en, en quizás pues para muchos ese trabajo que quizás no les gusta o que vive en piloto automático, para otros simplemente el, el, el poder pues tener la libertad de poder viajar o de pasar más tiempo con sus hijos o de poder trabajar en ese caso, incluso de hacer algo que les guste, joder. Es que Muy no bien. es una locura, hoy es una realidad. Pero yo, Ruth, eh, a ver, sé que hay mucha gente eh, aquí, en, en, en directo ahora mismo, sé, bueno, sé que tienes, sé que tienes pareja, eh, Tomás, además le, le, le aprecio mucho, pero, bueno, vengo a... Vas a, a, a preguntarte algo que también el resto se, está, se está preguntando. Entonces, no sé si me das permiso para, para preguntarlo. <risa> sí, claro. Vale. Sé, que, sé que tienes novio y todo, o sea, no quiero, no quiero mmm, nada malo con eso. Pero vamos a hacer algo. Si la gente del chat me deja o, o quiere que lo pregunte, te lo preguntaré. Si no... No, o sea, quiero ver ahí todo el mundo que, que dé corazoncitos y si eso está, nada, que llega hasta arriba de corazones, te lo preguntaré. Si no, me callo y cerramos aquí directo, ¿vale? Que ya estamos terminando. A ver, chicas, por favor, poner por ahí, chicos, ¿qué me quiere preguntar este hombre ahora? Si queréis que me lo pregunte, por Sí, sí, sí, pregunta, pregunta, pregunta. Yo sé, o sea, yo sé que hay gente que también se está haciendo esta pregunta en este mismo momento. Porque hemos llegado casi hasta el final y todavía no se ha respondido. Ay, Dios mío, a ver qué quiere preguntar este hombre. Bien. Yo creo que tú tienes casi más miedo que, que la gente que está en el chat. Hombre, claro. Chicos, yo siempre digo, esto, es una, esto no es una peli de Netflix, es un directo en el que tú puedes comentar, así que comenta ahí, por favor. Si es que no, pues se queda aquí, ¿eh? Pues o sea, aquí igual lo prefiero, porque estoy algo nerviosa. No sé qué va a preguntar. <risa> Vamos a ser buenos. ¿Te llamas Ruth? Sí, me suelen llamar así, sí. <risa> en tu último lanzamiento, siguiendo la, la, la metodología, se factura más de 40.000 euros. ¿Puedes decir la cifra exacta? Sí. <risa> 48.000. Vale. Y ahora habrá mucha gente que se pregunte, vale, has facturado 48.000 euros, pero tenías el producto creado. Para mí hay una más importante, Dani, y es, yo he facturado eso, pero ¿cuánto ha habido de inversión? Porque hay mucha gente que invierte en huevo y luego, claro, factura lo que quiera, ¿no? Pero, pero eso también es importante. Vale, o sea, ahora, ahora hablamos de, de cuántas has, has invertido, pero va, la dejamos para, para, para, para después, así la gente se queda. Pero ahora. No, no tenía Ruth Montoya. el. Montoya. Dejamos hacerlo épico. Ruth Montoya, nacida en Madrid, España pero veniente de un trabajo que no le gustaba y vivía en piloto automático. Sentía que su vida no tenía sentido. En su último lanzamiento ha facturado 48.000 euros, en lo que viene siendo poco menos de una semana. La pregunta que te lanzo es, ¿ese producto que vendiste estaba creado? La respuesta es no. Y creo que es un error crear un producto y luego lanzarlo. Hay una frase que me encanta que, que dice mi amigo Dani, y es, estás creando un cohete ¿no? que quiere ir a la luna y no sabes si la gente Nunca... quiere viajar hasta allí. Nunca crees un cohete sin, sin, sin saber si la gente quiere ir a la luna. Exacto. Y les dice la gente, vale, y cómo pero ¿y ¿cómo vende Ruth Montoya un producto sin tenerlo creado y factura 48.000 euros? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué truco de magia? Pues mira, la magia más verdadera, más auténtica A mí me encanta hacer esto bueno, Al principio me daba mucho miedo Pero cuando tú aprendes que debería de hacerse así Es como, güey, es que te quita todo el quebradero de cabeza que tú tienes En ocasiones eh, he creado productos Que luego no le han gustado ni servido a nadie Y en este caso no lo tenía creado Y yo lo que hacía es como una buena ratilla vale. Todos mis directos, todas las dudas que tienen las clientes posterior clientas me las apuntaba, me las apuntaba, me las apuntaba Ruth, ¿cómo hago si, si no vendo el precio que merezco? Ruth, ¿cómo hago si, si se me escapan las clientas? Ruth, ¿cómo hago si me da vergüenza hacer llamadas porque me pongo nerviosa y finalmente no convierten en ventas? Yo es que me iba apuntando absolutamente todas y a la hora de, de cuando ellas ya habían comprado el producto, tenía toda la información para saber dónde ellas querían llegar, dónde ellas tenían los bloqueos, qué les estaba afectando, si solo era cuestión eh, profesional o en cambio teníamos que tocar un poco el tema personal, ver de dónde partían realmente y hacer un producto 100% a medida. Y esa ha sido la clave. Me dicen, Ruth, es que parece... Que, que, que nos lees el pensamiento, ¿no? Somos aquí bastantes y es que literalmente las formaciones se adaptan a todas las dudas y preguntas que tenemos. <ríe> si tú supieras, me meto en los directos, observo las preguntas, me apunto absolutamente todo. Claro que está hecho a medida. Dice, dice Bea, me está explotando la cabeza. A la gente, yo sobre todo cuando explico esto, que la incubadora además, eh, y lo veremos también el domingo el domingo día 12, os traer ejemplos para que lo veáis, para que gente que nos está viendo lo, lo pueda replicar, pero a la gente le parece una locura. Es decir, ¿cómo es posible vender un producto sin antes tenerlo creado y facturar 48.000 euros en menos de siete días? Pues no es lo mismo que cuando vas a comprar una casa. No hay terreno, no hay a veces no hay no está puesto ni el primer ladrillo y ya desembolsas. ¿Por qué? Porque te han dicho cuál va a ser la idea. Te han enviado un render, un... un vale, pues va a ser así tu casita. Tú ya te la has imaginado y aquí es lo mismo con los productos. Es que va a ser así, ta, ta, ta. Y vas a tener esto a partir de este día. Entonces la gente dice, vale... Si esto es lo que quiero, pam. Entonces ya hay validas tu idea de producto y empiezas a crear tu producto. Pero nunca, nunca, nunca crees un cohete sin saber si la gente quiere ir a la luna. Vas a perder tiempo y vas ¿no? a perder dinero. De eso hablaremos el domingo día 12. Ruth, la última pregunta y ya terminamos, que es un poco tarde y yo tengo que planear que hoy es el primer directo. Además, voy a hacer una serie de, de, de, de directos previos a, al día 12, concretamente 6 desde hoy hasta el día 12. Los voy a hacer en YouTube, entonces tengo que, tengo que prepararlo y ponerlo chulo. se los invito a todos a que, a que vayáis allí. Pero la última pregunta es... Ruth, ¿cuánto invertiste para facturar 48.000 euros? <risa> Yo no quería invertir absolutamente nada, confiando en, en el este orgánico, pero dije vamos a ponerle un poquito de gasolina y a ver qué pasa. O sea, un poquito me refiero... Eh, Dilo tú, exactamente, Dani, que fuiste el maestro. ¿Eres tú quien debe responder a eso? Bueno, pues para el taller en directo, chicas. Eh... Y chicos, que aquí también hay chicos, ¿eh? Ah, vale, vale, perdón, perdón. Es que en mi comunidad son la mayoría mujeres y, y hablo así. Pues chicos y chicas, yo quería eh, invertir un poco de gasolina porque durante todo este tiempo fue lanzamientos en orgánico, que también se puede hacer, pero Dani os dirá en qué punto podéis empezar a invertir. Y yo ya estaba en ese momento. Así que invertimos para una masterclass en directo, un taller, eh, menos de 2.000 euros. Y sacaste 48.000. Sí. Es que es muy loco, tío. Es muy lo prometo que. Es muy loco. Que, o sea, lo, lo, lo pienso de verdad y digo, es muy loco, tío. Por eso siempre, siempre digo que no os fiéis tampoco de la gente que os dice lo que ha facturado, pero no cuánto ha invertido en publicidad. Porque tú puedes invertir, eh, no sé, hay una diferencia grande. Y si hubiéramos invertido 10.000, estuviera genial la rentabilidad. pues es que es muy loco. Es que fueron menos de 2.000 para el taller en directo. Entonces, esto ¿Ya? lo, lo ensañará, Dani, hasta, a, si podéis hacerlo en orgánico, sin invertir en publicidad, si, si podéis invertir un poquito. Yo no tenía ni idea. Vamos, ¿eh? no tenía ni idea. vamos, a, ver, vamos a ver si quieres, Rute, y nada, dejamos... Cinco, cuatro minutos para, para responder preguntas, ¿vale? Que veo por ahí algunas. Dice, por, por ejemplo, Fabián, pero tienes que tener una idea de producto. no O sea, tengo gente, por ejemplo, o alumnos eh, que no tienen una idea de producto, no no, no, sab, no sabían en qué eran buenos, ni siquiera sabían por dónde empezar. Pero volvemos un poco a lo que he dicho antes, que quizás no estabas, Fabián. Todo se basa en esto. Es decir, si tú, tu cabecita, tu ciudadela, tu Roma interior, todo lo que tienes aquí está limitada, es decir, estás acostumbrado pues, a, a, a siempre lo mismo, los mismos amigos, la misma gente, nunca has salido de eso, no vas a tener ideas. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con eso. En cuanto que tú esto lo cambies, en cuanto que tú aprendes, no dejas de ver oportunidades. Os he contado la historia del barista, del otro día. Yo te prometo que aunque viviese 150 años, no se me agotarían las ideas. ¿Por qué? Porque aquí no paro de ver oportunidades, porque tengo esto construido. Mm para ver oportunidades por todos lados. Y es lo que enseñaré el día 12. Te preguntan por aquí, te pregunta María Ángeles, ¿cuánto? Se me ha cortado justo cuando lo decía. <risa> ¿Cuánto? Invertimos menos de 2.000 euros para el taller en directo y facturamos 48.000. Ahí está. Pone, pone, Fran, tienes que tener un mínimo para empezar. Para mí, Fran, tienes que tener algo imprescindible. Algo que si te falta, no puedes... Y no es la edad, no es el dinero, no es, no es nada de eso, tío, es coraje. Porque coraje no es. Mucha gente dice, Dani, tengo miedo a emprender porque no sé por dónde empezar, porque no mi, mi, mi familia no me apoya, mi pareja no. Ok, eso es miedo. Pero el coraje no es el miedo, sino lo que haces con ese miedo. Y para emprender se necesita coraje, porque no es fácil, porque es incertidumbre, porque es no sé qué va a pasar, no sé. Que, que cuando de ese paso, no sé qué es lo que me espera por eso se necesita coraje, porque no es el miedo sino lo que haces con él pone mira, por aquí ha entrado, ha entrado David pone ganas, David está, está de lanzamiento ahora, es, es alumno de la primera edición de la de lanzamientos y está cerca, yo creo que con este lanzamiento puede cerrar, de los 10.000 euros facturados y él no aparece en cámara wow, él no tiene una idea de producto y dirás, Dani, ¿cómo lo ha hecho? ¿cómo casi está hacer, facturando los 10.000 euros sin aparecer en cámara y sin tener una idea de producto? Lo veremos domingo día 12, porque hay una figura, hay un rol, nosotros llamamos el rol del lanzador o coproductor, que es quien tiene una habilidad de lanzar a una persona que tiene un conocimiento. Pero de esto te hablaré el domingo día 12. ¿Hace falta una comunidad mínima? Pues mira, hace tres días subí un vídeo donde Orlando, una persona, además de Orlando, no sé he si contado esta, esta, esta historia, pero Orlando es un tío serio. Es decir, tú y yo Joder, al final somos jóvenes, somos. Orlando es un tío de cuarenta y cuarenta y pico años, siempre está súper trajeadito, súper. Hola, eh, soy Orlando. Y tiene un estudio que le va muy bien, que le va muy bien. Y en Instagram, solo tenía Instagram, tenía 200 seguidores, 200. Y seguramente ¿Cómo? la gran mayoría eran mmm, familiares y amigos primer lanzamiento en cuatro días 90.000 euros por eso digo que esto es muy loco y lo tienes documentado en el canal de youtube puedes ir a verlo hay en cuatro días 90.000 euros te da casi a 20.000 euros no ¿sí? casi 20.000 euros por día loquísimo por eso lo documento todo porque es demasiado loco para que sea verdad yo sé que cualquier persona que entre y ponga el directo y, y nos vea a ti a mí, ¿qué, ¿qué me tienen que contar estos tíos de 25 años de facturando 15 mil? ¡Chao! ¿Tú Ahora bien, vete. Date la oportunidad, vete al canal de YouTube. Abre tu mente. Eh, se me cortó cuánto me respondiste. Eh, te dije, Frank, que lo que necesitas para crear un negocio es coraje. Tener coraje. Que el coraje no es la ausencia del miedo, sino qué es lo que haces con ese miedo. Dicho esto, Ruth, eh, nada, yo creo que llevamos ya un, un buen ratito, son ocho y cuarto, llevamos como 45 minutos. Yo sí que es cierto que bueno, personalmente y públicamente aquí te quería agradecer el, el que hayas participado en este en este directo, que hayas contado tu caso sin, sin tapujos, oye, lo que has facturado, cuánto has invertido y, y cómo lo has hecho, porque creo que ayuda sobre todo a esa gente. Eh, pues que quizás pues, no está viviendo una vida que quiere, una vida que le gustaría y el poder ver esto pues quizás le sirva de inspiración o, o de motivación para dar ese primer paso del que del que hablábamos. Así que de verdad, mil millones de gracias y me gustaría que cerrases, eh, bueno, si quieres dar un consejo a las personas que, que, que están aquí viéndonos o que quizás tienen, tienen dudas de, hoy debería apuntarme a la Masterclass, debería crear mi negocio online, ¿qué les, qué les dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, Dani, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial y además así te veo que desde que te fuiste a la India no, no hablamos mucho. Pero bueno, eh, chicas, chicos, para todos los que estáis aquí en directo, eh, si tienes ganas de que algo cambie, la primera persona que tienes que hacer que, que algo cambie dentro de ti eres tú para, para ver esos resultados fuera, no ya sea tu vida, tu pareja, tu negocio, tu, tu estilo de vida, tus viajes, lo, lo que tú quieras. Entonces yo sé que en ocasiones nos compramos a nosotros mismos los argumentos de eh, es que nadie me apoya, es que me siento solo, pero yo creo que gracias a las redes sociales puedes contactar perfectamente con una persona como Dani, como soy yo, Creo que ambos somos personas súper cercanas, así que más allá de, por supuesto, que te invito a que asistas a la Masterclass de Dani, si hay algo que ronda por tu cabeza y, y no sabes gestionar tú solo o no tienes a alguien que te apoye, escríbenos, pregúntanos. Eh, a lo mejor no es con nosotros, es con alguien que veas tú que es un referente para ti, inténtalo. Pero que si sabes que ha llegado el momento de cambiar, que no te quedes con el Easy. ¿Y si lo hubiera hecho? Porque al final eso es lo más doloroso. Una persona que sabe que ha dado su 100% se va contento, porque por lo menos lo ha intentado. Así que ármate de valor, inténtalo y ¿qué será lo peor que te pase? Que no salga la primera a la segunda si te está gustando lo que haces. Yo recuerdo que los primeros 250 eurillos que yo ganaba emprendiendo sabían a oro más que el dinero que ganaba en el trabajo convencional, porque mi felicidad eh, eh, es increíble. Ya no solo el sentirte bien, sino el tener tiempo, que eso es algo que, que no se recupera jamás. Así que os mando un besazo, os animo a que asistáis a la Masterclass de Dani y que aprendáis muchísimo y que deis esos primeros pasos. Bueno, pues nada, mil millones de gracias, Ruth. Acordaos, una milla de mil pasos empieza con un primer paso. Yo voy a prepararme que hoy a las 7 voy a hacer un directo en YouTube. Chicos, chicas, nos vemos a las 7, hoy, en directo, en YouTube. Chao.